Los misterios jamás dejarán de sorprendernos. Y claro ejemplo es lo que está sucediendo en Guadalajara, México, donde se está reportando la aparición de extrañas cruces hechas de, como vulgarmente se dice, caca. Así que vamos a conocer la historia. Mi nombre es Castro. Comenzamos. Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlack, investigador. Únete al team. Durante los últimos días, la gente de Guadalajara se ha visto extrañada por la aparición de asquerosas cruces que han sido plasmadas en las paredes de la ciudad, hechas con excremento. Al parecer esto viene sucediendo desde noviembre del año pasado, pero hasta ahora, con la aparición de muchas de estas, es que se ha convertido en todo un misterio. Hay un enigma ahí, no sabemos de qué es, o a qué se refieren, o por qué las ponen, o qué onda, ¿no? Este, supuestamente la primera foto fue del día 19 de noviembre, me parece, del año pasado. Ah, ok. Y de ahí se siguió otra foto, que es de diciembre, y de ahí este, las últimas que son de este mes de marzo. Ah, o sea que ya el fenómeno venía siendo desde o sea, el año no pasado. Es algo, no es algo reci no es algo que haya salido apenas este mes, no, ya lleva desde el año pasado supuestamente. El youtuber Salchicha Rancia subió un video donde se da a la tarea de ir en búsqueda de dichas y extrañas cruces hechas de excremento. Bueno, pues aquí estamos en el primer, en la primera búsqueda de las cruces de caca. Y pues aquí realmente estaban, dejé una imagen, pero pues, lastimosamente las borraron. No alcanzamos a verlas. Pero si ¿sí pueden observar esa cosita de ahí, esa es una marca de. Lo veo y no lo creo. Estamos en otros puntos estratégicos de las cruces de caca. La verdad no pensamos que lo encontraríamos, pero lo hicimos. ¿Coincidencia? No lo creo. Hay información que se ha estado generando en un grupo de Facebook llamado Testigos de la Cruz de Caca. Ayer yo mandé una solicitud a un grupo que hicieron por ahí, que se llama Los Testigos de las Cruces de Caca. Eh, resulta que este grupo lo hicieron ayer mismo. Gentes eh, gentes que son las que están recopilando las fotografías de, de las pues, famosas cruces estas de, de Caca. Me parece que el misterio de esto genera en cada uno diversas hipótesis, que van desde una secta satánica hasta temas de conspiración. Incluso algunos señalan que puede ser una especie de protesta por la escasez de papel de baño en los comercios por el tema del coronavirus. Por el momento ya se han estado limpiando las cruces, además de por higiene, por el temor a que otros imiten el acto y esto se salga de control. Imagínense que en sus ciudades se llena de cruces de caca. Entonces vamos a verlo. Y bueno yo no encontré nada, tal vez ya sea muy tarde esa noticia de las cruces de caca, pero pues el chiste era buscarlas y ya si las encontraba bueno y si no pues también, así que pues fallé en encontrarlas, tal vez ya las borraron o algo. Creo que la respuesta que se ha dado de que se trata de un indigente que por tener un problema mental está realizando todo esto, es lo más seguro. Ya que hemos visto el mismo fenómeno con otro indigente en la ciudad de Toluca, quien tiene la misma práctica de pintar en la ciudad, pero en este caso pinta un chino, que más bien se trataría del mongol Genghis Khan. A este indigente se le conoce como el señor de las bestias. No se vale porque estás dañando el patrimonio, no, patrimonio de la ciudad. No sé, no aquí. Soy de Toluca no, y ya y. No, eres español. Estás, estás haciendo un no, daño no, no, permanente no vale la a la ciudad, no se vale, no se vale que hagas eso Dicen ahí en el chat uh -huh. que hay un video de, de un muchacho haciéndolo, no, tú en ese grupo no has visto ese video? De hecho lo que subieron fue que, subieron una noticia de un tipo que era de Tlaxcala, o sea y que estaba ubicado en Tlaxcala y que este, así como que embarraba las paredes, pero era, era otra cosa que nada que ver, no, no hace alusión a lo mismo. Pero en Guadalajara seguiremos esperando para revelar la identidad del creador de las cruces de Kaka.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 había otros dos videos de una chica que es del mismo grupo, que explicaba este, lo que te comentaba de los dedos, que se ve así como que dejan marcados los dedos entre, entre la caca, ahora sí como que dice, ¿no? Sí. Bien, pues necesitamos aquí un experto de popos, seguramente hay muchos aquí en el chat,